Hola amigos de 5 minutos de Gnosis nuevamente estamos con ustedes para hablarle un poco sobre las grandes realidades o mentiras de este universo, de este mundo en este día tenemos para ustedes una gran incógnita y queremos compartirla nos han dicho en las tradiciones, las religiones que nosotros venimos de Adán y de Eva, ¿verdad? Y bueno, siempre hemos creído que venimos de Adán y Eva. Entonces, en la Biblia, en algún pasaje diría, Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín mató a Abel con la quijada de una mula. Abel fue echado al pueblo de Not, donde conoció a su esposa Sara. Pero, ¿vamos a ponerle la lupa? Cuando dice que fue echado al pueblo de no, ¿qué significa la palabra pueblo? ¿Acaso pueblo no es algo que está poblado? Que hay gente, hay una población. Entonces, ¿de dónde salió ese pueblo? Si Adán y Eva eran los únicos pobladores de esta tierra, ¿de dónde salieron? Entonces, haciendo una reflexión y un análisis un poquito más profundo, diríamos, bueno, si Adán y Eva eran los únicos sobre el planeta Tierra, entonces ¿de dónde saldrían esas razas alemanas, chinas, japonesas, indias, peruanas, aztecas, mayas? Entonces nos ponemos a reflexionar, uh, no pueden llegar todos del mismo vientre. Entonces genéticamente hablando, no tendría razón de ser. Porque un africano no podría tener la misma genética que tiene un ruso o un alemán. Entonces, dijéramos, amigos, que en estos momentos estamos en la época del descubrimiento, de las revelaciones, de revelaciones de grandes verdades que han sido ocultadas a través de los tiempos. Entonces, tenemos que ser un poco más analíticos. ¿Qué pasa con el pasado, nuestros antepasados, con la historia de las religiones? Tenemos que ir ahondando y ir un poco más allá para ir descubriendo la realidad, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ha sido un gusto, un placer para, para mí. Y bueno, esperamos que esta reflexión sirva de ayuda, porque de alguna manera tenemos que ir descubriendo quiénes somos y de dónde venimos. Hasta la próxima.